Exportar, importar. Bueno, ¿cómo exportar una base de datos? Clic derecho, task o tareas, backup. Eso es para exportar. Y para importar, clic derecho sobre databases, re recuperar base de datos o restore database. No sé cómo se dirá en español. Y ahí es para importar un archivo de backup. Vamos a verlo en un ejemplo. Yo voy a exportar UTNDB tal como está. Clic derecho, task, backup. Clic derecho, task, backup. Me lo va a guardar por defecto en archivos de programa, SQL Server, que no sé qué, backup. Bueno, lo pueden cambiar, ¿sí? Eh, con Add, le pueden agregar otro lugar y seleccionar otro lugar. Bien, entonces clic derecho, Task, copia de seguridad y les va a aparecer esto. O lo guardan por donde está por defecto o lo cambian, no importa. Eh, si quieren ir a donde lo guardó, le dan a Add, copian, Control C y después van al explorador de archivos y pegan y pueden ir a ese lugar en dentro de eh, bueno, SQL Server, la versión 15 MS SQL Server, backup, y acá tengo un punto back de otra base de datos. Ahora voy a guardar este, dándole OK. Me dice que se completó exitosamente y acá tengo mi punto back con mi base de datos. Ahora vamos a importar la base de datos. Para eso la voy a eliminar a la que ya tenía Clic derecho, delete o eliminar. Chau. Se fue mi base de datos. ¿Cómo la recupero? Clic derecho en databases. Re, re, recuperar base de datos o restore. Cambian a device. Los tres puntitos. Add. Y ya les debería aparecer en la carpeta por defecto. Y si no, naveguen a donde lo guardaron. Eligen el punto back desde el que van a recuperar la base. Sí, estoy viendo si puedo marcarles esto. Sí, Tommy. Si sí, a mí me dan una base de datos. Eh, no sé, en un, en un parcial o en cualquier otra cosa aparte, que yo nunca lo tuve. ¿Cómo lo puedo agregar a mi base de datos? Eh, probablemente tener un script, ¿sí? Que es un archivito con código SQL que vos lo vas a tener que copiar acá en el editor y ejecutarlo. Lo tengo que pegar ahí, ¿no? Sí, pero ¿Sí? no acá. ¿Data? Esta es otra cosa. ¿eh? Ah, es otra cosa. Esta ah. es otra cosa. Igual, si te pasan el punto back, también puedes cargar la base así. Sí, si te pasan un punto back, es así como estoy mostrando ahora. Si te pasan un punto SQL, eh, vas a tener que ejecutar ese script de, de, de SQL, que es como si estuvieras ejecutando un, un bloque de código, que lo que va a hacer es crear la base y eh, las tablas y demás. Ah, OK. Bueno, le dan OK. OK. Le dan OK, todo OK. Y fíjense que ya tomó el nombre de la base que queremos eh, recuperar. Le doy OK. Y recuperé mi base con sus tablas. ¿Ven? Bueno, así se, se exporta y se vuelve a importar una base de datos.